Un COVID agresivo dispara los contagios. Ay, ay, ay. ¿Eh? Tenemos imágenes de eso. Los pacientes que presentan condiciones críticas a causa del COVID-19 siguen mostrando un incremento en las últimas semanas en el país, alcanzando ayer el 40% de ocupación de las camas de los ciudadanos intensivos, siendo Santiago y Santo Domingo las provincias con mayores reportes de ingresos a nivel del reporte oficial indica que ayer el país mantenía 244 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos UCI, ocupando el 40% de las camas habilitadas, así como 154 pacientes conectadas a ventiladores, subiendo la ocupación a un 30% los porcentajes más altos de las últimas semanas. El Gran Santo Domingo registra 111 pacientes ingresados en UCI para el 35% de ocupación de las camas habilitadas, llegando al 51% en el sector privado, mientras que la regional de salud norcentral, que encabeza la provincia de Santiago, la ocupación de las camas de cuidados intensivos supera el 53%, con 69 pacientes ingresados. En camas regulares para pacientes de COVID-19 establecidas en las red de centros públicos y privados, el sistema reporta 6. 628 pacientes ingresados para una ocupación del 24% de las camas habilitadas. En las últimas horas, también se reportan tres nuevas muertes, 630 nuevos casos positivos del virus, elevando el fallecimiento por COVID-19 a 4,093 pacientes. Y los casos captados por laboratorio a 372,077 registrados. es decir que esto está un poco crítico, esto está la gente cree que todo ha acabado porque le quitan el, el toque de queda y andan como si nada en la calle debemos cuidarnos y eh, eh, debemos tomar las medidas correspondientes, vacúnese si usted quiere llevar una vida más que no carga a, a unos ventiladores que ese es, ese es el problema que no muchas personas aguantan lo que son los ventiladores, yo tengo un amigo que duró dos meses en intensivo que no despertaba, y ahí anda, dando carpetas, pero eso es de 100 sí en uno. Entonces, usted no se puede llevar de eso, usted tiene que cuidarse. Y eh, las condiciones, eh, vacunarse, si usted tiene problemas de salud y la vacuna le puede afectar, usted visita a su médico de cabecera y él que lo oriente, y le da un certificado que Salud Pública lo va a certificar también y lo va a sellar, y usted va a mostrar eso en todos los sitios: que usted no puede vacunarse. Porque hay personas que sufren de asma que no pueden vacunarse. Y muchas enfermedades más, pero usted no, no se ponga a discutir en la calle. Usted va a donde es su médico y el médico lo va a referir a salud pública. Salud pública le va a hacer un papel notificado y usted va a entrar con eso a los negocios. Que usted al supermercado, a donde pidan la, la tarjeta de vacuna. Debemos ser más ágiles a la mente. ¿eh? Porque. No podemos ser tan brutos, ignorantes, de que si usted tiene un problema de salud, entendemos nosotros que usted tiene que visitar a su médico. Porque no es que mi mamá me dijo. Correcto. Y que usted va a decir, no, yo no me voy a vacunar, porque no, usted tiene que llevar una constancia de que usted no puede vacunarse. Claro, entonces no se vacunan y tampoco llevan la constancia ni van a investigar si se pueden vacunar o no se pueden vacunar. La gente aquí está muy muy no sé muy Pedro Picapiedra, demasiado antiguo porque por lo menos si usted cree que usted no se puede vacunar porque puede hacerle daño entonces vaya a un médico chequeese y depende de lo de lo que el médico le diga entonces usted entonces hace su su fin o se vacuna o, o tiene un papel que dice mira yo no me puedo vacunar porque sufro de tuyete y este tipo de cosas porque lamentablemente ya en, en, en, estamos en el país donde se requiere la tarjeta de vacunación en, en la mayoría de centros importantes ya dígase bancos, supermercados y la mayoría de centros públicos donde va la gente y si tienen, tienen que vacunarse o tener al, algún papel que indique que usted eh, tiene, puede entrar porque tiene una, una enfermedad y no se puede vacunar. Mira, en otros países como Estados Unidos, New York, están exigiendo también la vacuna. Yo he visto personas que cuando estaba empezando la pandemia, que estaban viviendo locos, aquí hay mucha gente que se puso loco de los nervios. Hay mucha gente nerviosa que se puso rara y todavía están visitando médicos de los nervios. Porque fue algo de repente que no, nunca este país había estado en una pandemia trancado, sin poder salir. Entonces, la gente, hay muchas personas que le, afect, le afectó psicológicamente, uh -huh. es la palabra y que están llevándose están eh, en empatía en cosas, porque ataque de pánico y cosas así. Le oraron mucho a Dios para que mandara una cura. Esto no es una cura, esto es un anticuerpo, donde le va a bajar la intensidad a la gravedad que usted pueda tener con esta enfermedad. Entonces usted prefiere que lo mate a que le dé como una simple gripe. Sí si hay gente que viene a mí y me menciona la Biblia y me menciona esto. Y me menciona, lo. esto no se trata de gobierno, esto se trata de salud. Trata de salud. Usted no puede ser tan bruto, tan animal. Que mira, te voy a decir algo. Hay hay, hay personas de, del lado de la religión que están deslizando la cosa, diciendo, no, porque mira, que eso está escrito aquí en la Biblia que hay unos chiques, y ¿sí yo qué, oye, ¿por dónde va la vaina? Una recarga los chicos? Oye, gente <risa> religiosa, que en vez de predicar con el ejemplo lo que están es, es, es, asustando a la gente, no, porque a mí me han saltado un par de gente, no, porque eso está escrito en la Biblia, que eso venía, que si ¿sí yo qué, cómo que se le dice eh, eh, eh, anticristo. el anticristo, una vaina, entonces eh, eh, que que, hay, que hayan quitado el, el toque de queda. No, no quiere decir que el COVID se terminó, el COVID sigue. Lo que pasa es que ya hay que acostumbrarse a vivir con esto. Hay que acostumbrarse a vivir con esto. Entonces se están tomando medidas eh, de esta sanitaria para, para poder fluir, que la vida siga normal, pero no quiere decir que el COVID se ha acabado. Eh, entonces lo que hay que vacunarse para que, para tener los anticuerpos necesarios para poder aguantar la enfermedad, porque da duro. A mí a, yo nunca, a mí yo no duraba 24 horas con una gripecita, yo duré más de 15 días en cama que yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Claro, o sea, me di claro. cuenta que me tumbó, eso tumba y eso, que yo era una persona joven y gracias a Dios no me dio. ¿Cómo no que me, tú eras joven? Soy una persona joven. <risa> te dando la noticia. <risa> yo, yo soy una persona joven y no sufro de, de, de, de, de cosas pulmonales que me afecten la respiración y gracias a Dios no pas, no pasé a mayores, pero me vi muy mal, muy mal. No podía caminar a una esquina porque me ahogaba, porque cuando tú tienes el COVID tú te ahogas. Y, y tiene que sentarte y estar bebiendo agua y, y, y, sí, y, y medicamentos. Yo duré 15 días en ese mucho proceso. Jugo, mucho, mucho jugo, té, mucho, o sea, té mucho, té mucho té, caliente para la garganta. ¿eh? Puse en riesgo a mi padre, que se, que mi, mi mamá, por estarme <coughs> llevando té a la cama, que las mamás son únicas, las madres son únicas, por estar llevándome té, se infectó, y infectó a mi papá también. Mm. Y, y en mi familia no infectaron. Los hermanos míos no sé, no lo cogieron porque el COVID no se pega así. Cuando nosotros empezamos a andar con mascarilla entonces los hermanos míos no, no se contagiaron. Se contagió mi madre porque si me acercaba, obviamente, y le iría a conmigo y porque dormía con mi papá. Pero los otros hermanos míos, gracias a Dios, no le dio. Pero es así. Usted es lo que tiene que protegerse, anda con su mascarilla, pero cuando usted anda con su mascarilla higiénicamente, eso no se pega. Así es. Mira que yo veo estos datos, ¿verdad? Que están revelando aquí, en, que estamos revelando aquí en el programa. Y de verdad, óyeme, que el hecho de que a nivel global y en comparación con el pasado año, sean datos muy bajos de la COVID-19, hay que reconocerlo. Son datos bajos, pero aún así, esto no significa que hay que descuidarse con el COVID-19. Nosotros estamos en un nivel ahora mismo, gracias al esfuerzo de mucha gente que se ha entregado por mantener estos niveles del COVID de bajitos para tener controlado el COVID. Mucha gente que ha ido a vacunarse sin pelear, sin, sin cuestionar, sin nada, eso es, inmediatamente abrieron, te dijeron, mira, te toca vacunarte, de una vez, pa, te vacunaste, como hice yo, el 24, 23, 24 de abril, anunciaron eh, la vacunación para los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, donde estoy del cual soy miembro, inmediatamente me dijeron eso, inmediatamente fui y me vacuné, y al mes siguiente, Fui y me vacuné allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco, mi querida universidad. Entonces, esta chercha de esta gente que quieren olvidarse de eso, que creen que ya, porque no hay toque de queda, como ustedes dijeron, como ya no hay toque de queda, ya uno puede hacer lo que uno quiera. No, señores, hay que cuidarse, porque el COVID, si sí es cierto, estamos ya regresando poco a poco a la normalidad, pero todavía falta. Porque por eso, por ese descuido de la gente, por todo eso, es que han surgido las variantes. Tú te imaginas que aquí, por esta gente que no se quiera vacunar y por esta gente que no, que está desabriosa de, de, de y, y macriada, tú imaginas que salga de una, un, un, una variante de aquí, Jodona, que, que, que sea difícil para la vacuna. Entonces, tenemos que tener cuidado, señores, tengamos conciencia, vayamos a vacunarnos. Vamos a cumplir las reglas, por favor, que ya lo hemos dicho desde cuándo ya. Bueno, desde que nosotros regresamos ya a tele, al programa en vivo, hemos insistido en eso. No nos hemos cansado de llamar a la gente a que se vacune. Y ahora le insistimos a que, que cumplan esta medida, solamente presentar una tarjetica y si no, por una prueba PCR y para adelante. Ya no pasa nada, que esto es solamente por unas cuantas semanas más. Vamos a ver si logramos tener a la, a la población totalmente vacunada. Y ya cuando tengamos la población totalmente vacunada y los casos de COVID sean muy circunstanciales, ya podamos quitarnos la mascarilla y podemos retornar a la vida que teníamos antes de marzo de 2020. Así mismo. Así mismo. La gente tiene Así es, que señor, vacunarse. vacunarse. Este es un tema que ya yo estoy cogiendo pique con la gente. <risa> Hay gente que no llame, eh, 809-725-0505. No programa. lo ponga llamar Villalona. No lo ponga a llamar, que hay una lista o sea, ignorante. O sabe qué hay gente que está regando? No, de si una vez llaman 300 gente y esto que lo otro. Y que eso me lo dijo a mí un sueño. Y que yo me voy a morir con esto. Y que yo no puedo. Bueno, señores, pero, deben vacunarse. Pero sí, eh, eh, no entiendo. Eh, hay muchos religiosos que usan la Biblia a su manera. Porque la claro. misma Biblia eh, nos dice que debemos prepararnos para las enfermedades que vendrán. Oye, Claro, prepararnos. O sea, tú claro. No, no, porque hay muchos religiosos, hay muchos religiosos que usan la Biblia a su manera, a su, a su, a su conveniencia. Sí, conveniencia. ¿Ok? Ya, va a doblar, fla.